¿Qué es el acento diacrítico? El acento diacrítico o tilde diacrítica es el que se usa para poder diferenciar palabras que se escriben de la misma forma, pero que tienen significados diferentes. Uno de los usos más comunes de los acentos diacríticos tiene relación con los monosílabos. En español, las palabras monosílabas no llevan tilde, con excepción del siguiente grupo de palabras que sí lleva tilde para diferenciar de su par. Acento diacrítico en monosílabos. Con acento. Tú, pronombre. De, del verbo dar. Te, bebida. Sí, si, afirmación. El, pronombre. Se, del verbo saber. Mi, pronombre. Más, adverbio sin acento. Tú, posesivo. D, preposición. T, pronombre. Sí, si, conjunción. El, artículo. C, pronombre. Mi, posesivo, más conjunción. Tú. Tú tienes que hacer la tarea. Tu libro está abierto. D. Espero que mi papá te dé el dinero. Fui de compras. T. Tu té es de manzanilla. Yo te dije la verdad. Sí. Le pidió que se casaran y ella dijo que sí. Si Diego no estudia, no aprobará el examen. Él. Él está enamorado. El libro es rojo. C. Yo sé tocar la guitarra. Se ruega no fumar. Mi. A mí me gusta cantar. Mi familia es lo más importante. Más. Dos más dos son cuatro. Mi mamá dice que se siente mejor, mas yo la veo cansada.